¿Cómo es la ciudad que soñamos? Una ciudad diversa, limpia, inclusiva, arbolada. Un San Pedro lleno de vida. Una ciudad que se disfrute caminar y hacer amigos. En nuestro municipio tenemos la oportunidad de ser una ciudad para las personas, más que para los autos. Actualmente somos 130 mil habitantes y diariamente circulan más de 480 mil autos. ¿Cómo crees que esto impacta en la calidad de nuestras calles, de los espacios, en tu tiempo del día? La forma en que nos movemos define nuestra vida en la ciudad. Quiero más ciudad para caminar en las banquetas. Quiero más ciudad para sentirme seguro. Quiero más ciudad para jugar con mis amigos. ¿Y a ti? ¿Cómo te gustaría vivirla?